Miren esa sabrosura de Whatsapp, todos esos efectos y animaciones. Puedes configurar hasta las imágenes de cuando te llaman. ¡Qué sabrosongo! Hoy vamos a probar el nuevo Whatsapp Plus y las nuevas y sabrosonas opciones que tiene. Como de seguro ya sabrás, para instalar el Whatsapp Plus debemos desinstalar primero la versión de Whatsapp que ya tienes. Pero como ni tú ni yo queremos que pierdas tus mensajes, ni tampoco tus packs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 Solo desinstala WhatsApp Plus y vuelves a instalar WhatsApp normal. Muchas gracias José Matsu. Toma mi dinero. Ay chinita, por favor. Si en caso quieres volver a la versión normal de WhatsApp, primero crea una copia de seguridad de WhatsApp en el celular y luego ya restableces la versión normal. Para tener WhatsApp Plus te dejo el enlace en la descripción del video. Y ahora abrimos el archivo que hemos descargado. Activamos la opción confiar en la fuente y ya podemos instalar. Una vez instalado abrimos la aplicación. El procedimiento es exactamente igual al de WhatsApp normal. Activamos la opción permitir y luego va a detectar la copia de seguridad que hemos creado hace un momento. Tú dale con confianza nomás. Ingresamos nuestro número. Aceptamos. Damos acceso a los mensajes. Lo que sale a continuación es una cochina publicidad. Le vamos a dar a cerrar, no va al caso. Aquí también le damos cerrar, más publicidad. Que solamente se va a ver durante la instalación. Bueno, si tú eres como yo, que todo te pasa... No te preocupes si es que ves que no han cargado tu historial de conversaciones. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a la opción de administrar archivos. Hacemos clic ahí. Y una vez dentro, si es que no tienes conocimiento de cómo usarlo porque es la primera vez que entras, hacemos clic en la parte de arriba, en la carpetita. Tú tranquilo, nomás que yo te guío de la mano. Aquí vamos a ver todas las carpetas que tiene nuestro dispositivo. Vamos a buscar la carpeta de WhatsApp. Vamos hasta el fondo. Aquí está la carpeta de WhatsApp, hacemos clic ahí, aceptamos. Hay dos carpetas que tenemos que copiar, seleccionamos la carpeta de Backup y también la de Database. Y ahora vamos hacia abajo, donde dice más y escogemos la opción copiar. Ya lo copiamos, ahora ¿dónde lo vamos a pegar? Obviamente en la carpeta de WhatsApp Plus y una vez que ya hemos copiado, escogemos almacenamiento interno. Obviamente, pues papá. Y aquí vamos a escoger la carpeta WhatsApp Plus. Y aquí lo pegamos. Y eso sería todo. Ahora solamente tenemos que hacer un último paso. Como te digo, esto es en caso no haya cargado tus conversaciones, no haya cargado tu copia de seguridad. Y una vez que ya terminamos la copia, nos dirigimos nuevamente a WhatsApp, hacemos clic sostenido y vamos a las opciones de información. En información vamos a escoger la opción que dice limpiar datos. Le damos aquí borrar todos los datos. Aceptamos. Y ya está. Eso sería todo. Ahora ya podemos volver a entrar a WhatsApp y ya nos va a reconocer la copia de seguridad que teníamos. Pero como te digo, este es en caso que no te haya cargado a la primera. Porque lo más seguro es que sí te cargue. A menos que seas muy mala suerte. Y tendrías que hacer los pasos que acabo de hacer para encontrar la copia de seguridad. Nuevamente le damos a permitir. Hacemos clic en restaurar. Y ahora sí, como puedes ver, ya está reconociendo la copia de seguridad que teníamos. ¡Qué sabrosito! ¿Tengo que hacer todos esos pasos? No, chinita, esto es muy raro, pero por si acaso lo estoy explicando. Lo más normal es que se encuentre tu copia de seguridad. Y ahora sí, vamos a ver qué de nuevo y sabrosito tenemos en este WhatsApp Plus. No te olvides ponerle aquí, nunca, hacer una copia en Google Drive. Recomiendo que las copias las hagan manualmente, para evitar tráfico y llenar su memoria caché. Bien, mi querido rufiancito, una vez que ya tenemos instalado el WhatsApp, vamos a hacer clic abajo donde está el signo de más y escogemos la primera opción, que son los temas. Hay diversidad de temas, muy alegres, muy frutillitas, muy ecológicos, y a tu escoge el que más te gusta, el que más te dé placer. Una vez que tienes alguno en mente, a ver, escogemos cualquiera, y abajo vamos a ver la opción que dice aplicar.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 tu contacto no va a ver que ya lo viste, solamente lo verá cuando tú mismo le contestes un mensaje. Así como hay temas definidos, también tú mismo puedes editar tu propio tema, agregándole color a las barras. La verdad que yo no soy de manipularlo porque mayormente creo monstruosidades, creo todos unos Frankenstein cuando edito la cabecera del WhatsApp, los colores de fondo, la ubicación de los iconos, así que mejor ahí nomás. La siguiente opción es para que podamos ver algunas imágenes mientras recibimos una llamada por WhatsApp. Yo vengo del futuro y se me desconfiguró el WhatsApp. Voy a hacer un comentario negativo quejándome. ¡Ay señora, por favor! Si con el tiempo o los meses algo no funciona, tranquila señora, es normal. Solo actualiza el WhatsApp Plus y listo. A jugar con las opciones muchachos.